Estamos en esta tarde en la sede de la Universidad Nacional de Burlingame, aquí en la localidad de Villa Tesey, en el partido de Burlingame, para dialogar con el rector en ejercicio de la UNAUR, con Walter Wallace, a propósito del desarrollo de una serie de obras que tienen que ver con esto, que no deja de sorprendernos al mismo tiempo de que es una noticia repetida y que justamente está vinculado con eh, la llevada a cabo, con la realización de una serie de obras que hacen al crecimiento... ...al menos edilicio de la Universidad Nacional de Urlingham... ...nos lo va a contar su propio rector. Walter, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hablábamos de obras fácilmente percibibles aquí en, en la sede... ...estamos en el edificio Malvinas Argentinas, en la zona exterior... ...¿en qué consisten estas obras, Walter, que tienen que ver con el desarrollo... ...de un sector perimetral, pero también con una sede ubicada aquí nomás... ...en la calle La Patria? Sí, nosotros estamos avanzando en la puesta en valor... De, de la antigua fábrica de Tres Cruces, eh, en esta oportunidad eh, estamos prácticamente finalizando la, la, la puesta en valor de, de dos espacios, uno hacia este acceso parquizado donde estamos ahora, otro hacia lo que es el estacionamiento de, uh -huh. del predio que van a sumar eh, más de 50 aulas y espacios comunes y alguna oficina, eh, bueno, sanitarios, por supuesto, pero nos va a permitir duplicar fuertemente la, las instalaciones actuales, así que es un, una obra muy importante. ¿En qué etapa se encuentran estas obras vinculadas, sobre todo, con el inicio de, del primer cuatrimestre? Sí, nosotros estamos ahora transitando desde, desde el 30 de enero, estamos llevando adelante el curso de preparación de los ingresantes de este año y lo mismo que algunas materias de verano, el 27 de marzo arranca el cuatrimestre y necesitamos las aulas. Son necesarias. Así que, esto en virtud, así que la etapa sí. es la etapa de necesidad todavía. Bien, bien, esto en virtud de la cantidad de inscriptos. Sí, claro, porque se suman a, a los que ya venían estudiando años anteriores. En este momento, o sea, llegamos a fin de año, los que más lo saben son nuestros estudiantes que lo sufren también. Eh, bueno a veces las dificultades para, para tener un aula en, en, y poder cursar en la comisión en el horario en el que ellos aspiran o, o alguna materia que tuvo que dar alguna clase virtual en algún momento uh -huh. eh, para poder reponer algún espacio que nos faltaba eh, también algunos horarios en los que funcionamos en alguna escuela secundaria de la zona eh, de nuevo, son nuestros estudiantes y, y los profesores por supuesto pero los estudiantes los que más lo saben y el 27 de marzo, que inicia el cuatrimestre, con todos los que están llenando la universidad ahora como ingresantes, más los que todavía están descansando, eh, ahí necesitamos los espacios. Eh, trasladándolo a números, ¿de cuántos estudiantes hablamos de la matrícula actual y cuántos podrían llegar a sumarse? Nosotros... Terminamos el año pasado con alrededor de 30.000 estudiantes y nosotros vamos a arrancar este año con 35.000 estudiantes. Eh, ya, en, en, digamos, proporcionalmente empieza a notarse menos, pero son 5.000 estudiantes. Claro, eh, claro. Es mucha gente. Y, y a, a, a, a mí, digamos, Cuando estén las tres etapas concluidas, porque yo hablé de dos y vos mencionaste otras, ahí hay... Hay un edificio que estamos construyendo en donde era la planta de tratamiento de afluentes de la Tres sí. Cruces. Está aquí a dos manzanas de distancia. Uh -huh. Ahí estamos construyendo otro, otro edificio que esperamos pueda estar hacia mitad de año. Eh, confiamos en que, en que así suceda. Eh, en ese momento vamos a estar más que duplicando la capacidad actual de la universidad. Uh -huh. el, ¿El orden de prioridad pasa por fundamentalmente aulas? Sí, sí. Eh, en, en esta etapa es aulas, estamos próximos a iniciar algo de lo que hablamos en otra oportunidad, que es la construcción de un edificio de laboratorios, uh -huh, uh -huh. que eso estamos eh, ya en la etapa de adjudicación de la licitación. Eh, durante, durante el mes de marzo va a empezar a haber ruido también, uh -huh. o sea, vamos a terminar una en continuado, digamos. Eh, sin solución, sin de, solución continu era, de continuidad, vamos a estar comenzando otra. Eh, todas estas obras tienen que ver con ese camino que en algún momento ya nos había contado, de presentación de proyectos, de carpetas de la Unabur que hay en, en distintos ámbitos del Estado, ¿verdad? Sí, el, los, los tres edificios que están actualmente en construcción son parte del programa de infraestructura universitaria del Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Obras Públicas. Eh, en estos días creo que todos estamos viendo a... Bueno, nosotros lo, lo, lo miramos especialmente a Jimmy, pero está también Gabriel Catopodis, está ¿Qué? en muchas de esas actividades, el presidente de la nación, se inauguraron ¿Sí? la semana pasada en un edificio en la UNAJ, ¿sí? en la Universidad de San jaureche en Florencio Varela sí. se inauguró en Misiones, ayer se inauguró en Tierra del Fuego, ¿Sí? eh, en Ushuaia exactamente, que complementó la visita a la Antártida que claro. hicieron... El presidente y varios ministros eh, Esas obras están enmarcadas Ahí hay 157 obras Si yo no me equivoco En las 50 universidades nacionales eh, Bueno, nosotros estamos con estos edificios El que está próximo a iniciarse Es en el marco de un programa Del Ministerio de Ciencia y Tecnología Que se llama Construir Ciencia Que eh, también apunta a construir eh, infraestructura de, de laboratorios, en este caso, no de aulas. Eh, en, bueno, hay muchas universidades que participan, también otros organismos del CONICET y en general del, del sistema de ciencia y técnica. ¿Y cómo se acompaña toda esta infraestructura nueva en lo que hace al equipamiento y en lo que hace a la dotación de los recursos humanos, docentes y demás? Bueno, ahí eh, no... no no hay en principio programas específicos, sino que con recursos de la universidad, sea recursos de la ley de presupuesto, recursos de algún remanente de la ley de presupuesto de años anteriores, un ahorro que tiene la universidad previsto para poder afrontar estas situaciones, eh, y, y también, bueno, digamos, tiene, tiene peso la generación de servicios, ¿no es cierto?, como ser claro. algunas actividades que la universidad hace para el sector privado o para algún otro organismo del sector público donde agrega valor y, y eso genera ingresos. Y en el caso de, de, de la UNAUR, como lo decía en un comienzo, esto tiene que ver con una demanda que, a la que hay que dar respuesta, sí o sí, no, no se puede esperar en este sentido, por eso un poco también la urgencia que planteaba al comienzo, ¿no? Sí, es así. Nosotros tenemos un planteo que, que, que Jaime hizo desde el primer día. Eh, los chicos y chicas que vienen a la universidad no nos pueden esperar. Ya esperaron, esperaron eh, mucho tiempo que la universidad existiera. Sí. Generaciones. Que la universidad existiera. En el momento en el que la universidad se pone en marcha eh, tiene que estar preparada para dar respuesta. Y bueno, eso es un esfuerzo importante de, Que se hace, por supuesto, en, de la mano con, con las áreas del Estado que corresponden Y, y, y con los esfuerzos de la propia universidad en, en una recorrida reciente por las obras estuvo el propio ministro, el rector Jaime de Persic Visitando esto eh, ¿Cuál es la mirada que ustedes encuentran de, de Jaime respecto a esta obra? Que a él lo tiene como, como un Absol factor decisivo, si se quiere Sí, absoluto eh, la, el estado de necesidad eh, en, en, en el caso de Jimmy por supuesto tiene una expectativa claro, singular, eh, singular. Así los que, de obra. por supuesto eh, así que eh, bueno muy, muy, muy entusiasmado con lo que vio y también muy ansioso por lo que falta así que todos eh, trabajando en en, en pos de, de poder materializar eso y que efectivamente el 27 de marzo eh, el inicio de clases tenga, tenga esos nuevos sectores de aulas como para dar como, esa respuesta. Sí, tal cual. Eh, eh, hace un tiempito dialogábamos con un docente aquí de aquí de la universidad y él nos planteaba algo que también había sido eco de otro, de otro testimonio, esta cuestión de que la Universidad Nacional de Burlingame es una universidad de puertas abiertas. ¿Ustedes esas puertas las siguen manteniendo abiertas y quieren dar la respuesta que la comunidad en este caso está planteando? Sí, por supuesto. Es, es una institución pública que viene a garantizar un derecho, que es el derecho a la educación superior. Está consagrada por ley y que, y que mm. vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, para poder dar respuesta a a, ...a todos aquellos y aquellas que se acerquen a estudiar en la universidad. ¿Y está planteada alguna actividad? Bueno, todos cruzamos los dedos para que los tiempos acompañen... ...y que todo permita que, que en el mes de marzo se pueda dar inicio... ...al primer cuatrimestre con, con las nuevas obras. ¿Está previsto algún tipo de actividad si sí, esos tiempos se cumplen? Sí, no, no, no, no está previsto todavía uh -huh. un acto formal de sí. inauguración. Nosotros estamos ahora eh, sentados... ...está atrás de cámara, pero, pero para los que conocen la universidad... Eh, seguro que identifican dónde estamos. Estamos sentados en la explanada del edificio Malvinas Argentinas. El edificio Malvinas Argentinas eh, se inauguró el 7 de mayo del 2019. Sí, sí. 7 de mayo. Y nosotros en marzo empezamos a dar clase en el edificio Malvinas. Bien. <ríe> Entonces, bien. Eh, posiblemente suceda que el 27 de marzo eh, cuando empiecen las clases. Eso es innegociable. <risa> falte alguna terminación, eh, algún detalle en algún rincón que haga que eh, tal vez no coincida exactamente ese Bien. el día que lo empecemos a usar Bien. con el día de la inauguración y bueno todos los que transitamos la universidad somos, somos es, es un secreto entre nosotros por supuesto pero pero no tenemos fijada todavía la fecha de inauguración bien porque además hay que coordinarla obviamente con, uh -huh. con las agendas de, de, de mucha gente, gente. en principio bien, del, del, del ministro que por es el, el ministro rector que es el, el responsable de la obra digamos, bien, pero bien. pero además seguramente con, con otros invitados invitados que van a participar Veremos, veremos cuál es la, la mejor fecha para hacerlo, uh -huh. eh, pero el 27 de marzo vamos a estar dando clase ahí. Eso es absolutamente irrevocable. Eh, por otro lado, eh, recién mencionaba el tema de la obra de, de la calle La Patria, que a mitad de año probablemente también ya, ya sea una realidad. Eh, ¿Qué otras carpetas andan dando vueltas de la universidad o por el momento decidieron eh, enfocarse hacia otro ámbito? No, no, en términos de obras, bueno, sí. arrancamos, estamos terminando el proceso de licitación y adjudicación de, del edificio de laboratorios. Bien. Esa, esa Bien. es la obra. Uh -huh. eh, este año estaríamos eh, arrancando el año con, con, dos, con dos edificios, a mitad de año estaríamos incorporando un tercero y durante todo el año estaríamos trabajando en el edificio de laboratorios. Ese es el... El, el foco en términos de infraestructura. Bien. Estamos también terminando la, la, la puesta en valor de un sector del, del subsuelo de este edificio. Está adelante, ¿no? Claro, que es un sector que estaba eh, con muy poca posibilidad de uso porque no tenía ningún tipo de ventilación ni de iluminación mm -hmm. claro. natural. La verdad es que la pandemia nos hizo repensar a todos en... en, en en, en, en las características que claro, tenían que tener claro. los espacios eh, hicimos lo que llamamos un patio inglés que, que nos han explicado los, los arquitectos pero que consiste en, en, en, en un patio hecho en el propio, en el propio subsuelo de modo que que pueda ingresar luz y ventilación natural uh -huh. y ahí estamos ganando cerca de 700 metros cuadrados, bien, también bien, en un acuerdo. salón muy amplio, bien. muy amplio, uh -huh. donde va a funcionar, como ya funcionaba antes de la pandemia, un centro de biosimulación de la universidad, Bien, bien. que funcionaba ahí antes de la pandemia, al regreso de la pandemia no lo pudimos hacer funcionar ahí porque no tenía las condiciones de ventilación necesarias y hoy está quedando un lugar bellísimo. Bien, entonces vale la pena por ahí algunas incomodidades, ¿no?, ante sí, el desarrollo de las obras. Al fin de cuentas también se están poniendo determinados cimientos que en un futuro cercano, inmediato, van a poder disfrutar todos, docentes, personal, alumnos y demás. Creo que todos los que transitamos la universidad en este tiempo, y de nuevo, primero que nada los estudiantes, eh, saben y han aceptado siempre estas reglas de juego de las incomodidades asociadas a que, a que nos íbamos construyendo mientras cumplíamos con esos derechos y dábamos clase y la universidad funcionaba y también saben de, de los beneficios que vienen después, ¿no es cierto? Duda, o sea, sí. el, el, el, el, el, eh, se ven las dos cosas, se ve la incomodidad y se ve lo que significa estudiar en un aula nueva, luminosa, es ventilada, bueno. eh, preparada para, para con los mejores estándares. Hemos incorporado muchísima, hablábamos de infraestructura, pero hemos incorporado muchísima tecnología también, sí. también a través de un, una propuesta, una invitación, una convocatoria del Ministerio de Educación de la Nación, que se llama el Plan de Virtualización de la Educación Superior, que nació en plena, en plena crisis de, de, de la pandemia y de la necesidad de, de mejorar el equipamiento tecnológico para sumarse a la virtualidad y que hoy en la universidad ya tiene ocho aulas híbridas uh -huh. eh, que nos permiten en el mismo aula estar haciendo transmisión por, por canales remotos y virtuales o que entre en contacto alguien que está fuera del aula y que, que, sea, que pueda participar de la clase como estudiante o sea un profesor invitado que desde cualquier lugar del mundo. Bueno, entonces, esa, eso, eso es parte también de lo, que, de lo que viene en la universidad, ¿no es uh -huh. cierto? ¿La oferta académica se ha ampliado para este, para este año? Sí, este año hemos crecido en el desarrollo de carreras vinculadas a la informática. Nosotros teníamos una licenciatura en informática que tenía una tecnicatura como título de... De intermedio uh -huh. de, que se llamaba técnico en informática. El año pasado hicimos... Una primera ampliación de oferta y tenemos la Tecnicatura en Programación y la Tecnicatura en Redes. Las dos confluyendo en la misma Licenciatura en Informática. Y este año hemos sumado una Tecnicatura en Inteligencia Artificial y una Tecnicatura en Videojuegos. Y lo mismo en la Ingeniería Eléctrica, donde teníamos la Tecnicatura Eléctrica como única intermedia y ahora le hemos sumado una Tecnicatura en Electromovilidad. Entonces, sin ampliar todavía la oferta de grado, eh, estamos haciendo títulos intermedios, carreras claro. más cortas, más flexibles, que mejoran la, la, la, la, la oferta y la formación de, de los chicos y las chicas. Bueno, seguramente confiamos en que esto sea así. En el próximo mes de marzo nos encontraremos, al menos como para dar inicio al ciclo lectivo y sumarnos también a la apertura de, de las nuevas obras. Seguro que, que sí sí. Sea. Seguro que sí. Walter, muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Walter Wallach es el rector en ejercicio de la Universidad Nacional de Burlingame, un con con hora.